Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, fundador del templo luciferino Semillas de Luz. Te recuerdo que aquellas personas que están interesadas en contratar uno de mis servicios, sea un amarre de amor, sea una cita personal o una cita a distancia, una consulta, que me pueden contactar al teléfono 320-696-2816 y el 315-630-4823 o al ese mismo número me pueden escribir al WhatsApp. Agregando el más 57, estoy en Colombia, recuerden que no respondo nada por redes sociales. Estoy en Colombia y aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi Señor Lucifer también lo pueden hacer acá en el templo. Mi Señor Lucifer tiene la respuesta a sus necesidades. Él es la única salida que usted tiene para salir de todos sus problemas. Entonces, me pueden contactar a ese número o al correo electrónico atrévete y de Si necesitan una limpieza, un despojo, un abre caminos, un retorno de pareja, esa persona que le engañó, esa persona que le mintió, que se fue, y ustedes quieren recuperar. Nosotros somos especialistas en unir parejas y también lo podemos hacer con usted. Únicamente contáctenos ya desde cualquier parte del mundo, atrévete y déjate de sorprender.